Hola, hoy vamos a realizar el taller sobre timbraje electrónico. Vamos a partir explicando qué son los folios. Los folios son la numeración que se asigna al documento cada vez que éste se genere en forma real y enviado posteriormente al servicio puesto interno para su revisión. Vamos a comenzar el, el taller de hoy explicando cuáles son los temas que vamos a tratar a lo largo de, de este taller, partiendo con la creación del contenedor de folios en LibreTe, la solicitud de CAF desde el IDT y desde el impuesto interno, la retención de folio desde LibreDT de también y desde el servicio de impuesto interno, vamos a enseñar cómo modificar el folio siguiente en el mantenedor de folio del LibreDT y finalmente eh, terminar explicando cómo realizar la anulación masiva de folios directamente en la plataforma de impuesto interno. Es importante mencionar que para realizar cualquier acción relacionada con folios es importante autenticarse ante el servicio de impuestos internos con el certificado digital del representante legal o de un usuario autorizado para realizar esta gestión en la plataforma de impuestos internos. Bueno, tal como comentábamos al principio del taller, el primer tema que vamos a abordar es la creación del mantenedor de folios en libreta. Entonces una vez iniciamos sesión en el IRT, nos vamos a encontrar por defecto en el módulo de facturación después de haber seleccionado la empresa con la que vamos a operar. Al costado derecho de la pantalla se encuentran diferentes recuadros entre los cuales debemos buscar el recuadro de folios disponibles. Para ingresar a este mantenedor de folios disponibles debemos hacer clic en el engranaje y aquí nos vamos a encontrar con los mantenedores de folios que tenemos habilitados en nuestra cuenta por documento ya es importante crear el mantenedor de folios siempre y cuando no esté ya habilitado en este listado. En la parte superior derecha del mantenedor de folios se encuentran cinco opciones. Eh, para crear el mantenedor de folio debemos hacer clic en la primera opción que es crear. Luego de, debemos seleccionar el tipo de documento. Recuerden que no debe estar ya previamente habilitado en la página anterior. En este caso voy a seleccionar factura de compra. Nuestra alerta es la cantidad de documentos que yo espero emitir, emitir mensualmente para este tipo de documento. ¿ya? En este caso yo voy a especificar que yo espero emitir una factura de compra mensualmente, ¿ya? Ahora vamos a hablar un poquito más en detalle en relación a lo que es la alerta. Mostrando un caso práctico, en este, en este caso, eh, el mantenedor de folios de factura electrónica. Entonces, tal como indicaba anteriormente, cuando hablo de alerta me refiero a la cantidad de documentos que espero emitir mensualmente. En el caso de factura electrónica, en este mantenedor también se está indicando que esperan emitir mensualmente un documento. ¿Ya? Y ahí es donde opera nuestra alerta, ya que cuando el número de folios disponibles alcanza el mismo valor que nuestra alerta, LibreDT tratará de timbrar en forma automática. Si no es posible realizar esta, este timbraje automático, la plataforma lo notificará mediante correo electrónico que no fue posible obtener un CAF para este tipo de documento. ¿ya? Existen diferentes motivos por los cuales no se puede realizar el timbraje automático. Los motivos más comunes son que existen situaciones pendientes en el servicio de puesto interno, que hay folios sin uso o que hay folios vencidos sin anular. Continuamos entonces en la pantalla de Libre ID para seguir creando el mantenedor de folios. Una vez seleccionamos el tipo de documento y fijemos nuestra alerta, procedemos a hacer clic en el botón que se encuentra abajo de estos recuadros para avanzar con el paso siguiente. Como ustedes se dan cuenta, el proceso 1 finaliza y aquí nos falta solicitar los folios para el tipo de documento que estamos creando en el mantenedor, en este caso de factura de compra. Solicitar un CAF es el último paso para terminar de configurar nuestro mantenedor de folios en LibreDT. Para esto existen dos opciones. La opción número 1 es solicitar CAF desde LibreDT y la opción número 2 es solicitar CAF desde el servicio de puestos internos y luego cargarlos de forma manual en LibreDT. Dicho esto, vamos a comenzar con la primera opción que es solicitar un CAF desde LibreDT. De Siempre se sugiere probar en primera instancia eh, la opción de solicitar CAF desde LibreDT, de ya que es una opción mucho más rápida que la segunda. Para esto debemos volver al mantenedor de folios en LibreDT de desde la opción Folios, donde podemos verificar que nuestro mantenedor de factura de compras ya se encuentra habilitado. Además, tenemos disponible en la parte superior de la pantalla las cinco opciones en el mantenedor de folio. Esta vez vamos a solicitar folio desde la opción Solicitar CAF. Al hacer clic en esa opción, vamos a ser redirigidos a esta pantalla y al igual que la anterior, debemos seleccionar el tipo de documento y la cantidad. El tipo de documento es Factura de compra. En es, eh, y en la cantidad, es importante recordar que la cantidad de folio que vamos a solicitar es el número de documentos que espero emitir mensualmente, es decir, nuestra alerta, multiplicado por 5. Como indicamos anteriormente, nuestra alerta es 1 para el tipo de documento factura de compra, entonces la cantidad que voy a solicitar será 5. ¿ya? Recordemos que esto es debido a la vigencia de los archivos CAP. De no ser posible obtener los folios de esta manera en LibreDT, se indicará en la parte superior de la pantalla, en un recuadro de color rojo, cuál fue el motivo por el cual no fue posible realizar la solicitud de folios, ¿ya? Esto siempre y cuando, que después de que indiquemos el tipo de documento y la cantidad, procedamos a hacer clic en este botón. La siguiente opción corresponde a la solicitud de CAF desde el Servicio de Impuesto internos. Lo primero entonces es iniciar sesión en la plataforma de impuesto interno con el certificado digital del representante legal o de un usuario autorizado eh, por la empresa. Este, este certificado digital debe estar respectivamente instalado en nuestro navegador previamente. Una vez hecho esto, podemos iniciar sesión entonces en la plataforma de impuesto interno con el certificado digital, ingresando a la opción de servicio online factura electrónica, hacemos clic dentro de la opción factura electrónica en el sistema de facturación de mercado y nos dirigimos específicamente a lo que es timbraje electrónico, ¿ya? En timbraje electrónico se van a encontrar todas las opciones relacionadas con folio, ya sea solicitud de folio, reobtención de folio, anulación y otras opciones extras que tienen relación con el timbraje electrónico, ¿ya? Esto como es una prueba, vamos a realizar esta acción desde menú postulante para ingresar al ambiente de certificación y prueba del servicio puesto interno. Pero si se dan cuenta, es exactamente el mismo menú que estaba mostrando anteriormente. Nuevamente pinchamos en la opción timbraje electrónico y se encuentran las mismas opciones, es decir, solicitud, reobtención y anulación de folios. En este caso vamos a ingresar a lo que es la solicitud de timbraje electrónico. Acá me va a solicitar seleccionar el certificado digital con el cual yo deseo autenticarme el servicio de impuesto interno. Lo selecciono y procedo a hacer clic en el botón aceptar. Una vez ingresado en la plataforma de impuesto interno, específicamente en la opción solicitud de timbraje electrónico de documento, Debo ingresar el root de la empresa por la cual yo deseo realizar esta solicitud de folios y hago clic en el botón continuar. Luego, debo seleccionar el tipo de documento por el cual yo deseo realizar esta solicitud de folio, en este caso factura de compra, recordemos que estamos en proceso de habilitación de ese mantenedor en libre de el rango máximo autorizado a timbrar corresponde al número máximo de folios que el Servicio de Impuesto Interno autoriza al contribuyente a timbrar. El siguiente recuadro corresponde a la cantidad de folios que nosotros deseamos timbrar. Y el tercer recuadro corresponde a eh, la cantidad de folios disponibles o sin utilizar que no han sido anulados o obtenidos según corresponda. ¿Ya? ¿Algo importante que mencionar acá? Si impuesto interno me está autorizando un folio máximo de 1, yo no puedo solicitar dos folios, ya, porque impuesto interno ya me está indicando de que solamente me autoriza uno. por lo tanto yo debo solicitar 1 o 0, ya, que obviamente no va a ser el caso. Seleccionamos entonces el folio 1 y procedemos a hacer clic en el botón solicitar numeración. Impuesto interno me informa de que me autorizó un folio correspondiente al folio 116 para el tipo de documento factura de compra electrónica, ¿ya? Confirmo esta acción, obteniendo los folios e Impuesto Interno me informa mediante este recuadro que con la fecha de hoy, indicando ahora también, me autorice una cantidad de un folio que parte en el, 106, perdón, en el 116 y termina eh, respectivamente en el 116 para factura de compra me indica el contribuyente que se le autoriza este archivo CAF y quien lo, lo solicita para descargar este archivo de folios debo hacer clic en el botón que está acá disponible y como ustedes pueden ver se me descarga un archivo CAF con el folio que el Servicio Puesto Interno me autoriza ya entonces Vuelvo a la plataforma de LibreDT, me dirijo al mantenedor de folios desde la opción folios que tengo acá disponible, y esta vez dentro de las opciones del mantenedor voy a utilizar la opción Subir Car. Acá yo debo seleccionar el archivo que, eh, el archivo que acabo de descargar desde Impuesto Interno, en este caso corresponde a este archivo. Lo selecciono y acá se puede visualizar de que tengo cargado, perdón, tengo seleccionado este archivo. ¿Ya? Procedo a subir el archivo acá, en el botón que se encuentra aquí. En impuesto interno, en un mensaje informativo en color verde, nos informa de que para el tipo de documento 46, es decir, factura de compra electrónica, fue cargado un archivo CAF que inicia en el 116, ¿ya? Entonces yo, para visualizar en más detalle este mantenedor de folios, pincho en la lupa del mantenedor y efectivamente puedo visualizar de que mi alerta es 1, tengo un folio disponible y que el folio siguiente, es decir, la próxima factura de compra que yo emita, se le va a asignar el folio 116, ¿ya? Los folios tienen una fecha de vencimiento, es decir, una fecha tope para ocuparlo. En este caso yo tengo plazo hasta el 30 del 5 del 2022 para hacer uso de este eh, folio correspondiente al número 116. Bueno, y con esto damos por terminado el primer tema de solicitud de folios en librete y en el servicio de impuesto interno. Para la reobtención de folios también tenemos disponibles dos opciones y estas pueden ser desde librete de o desde el CIE. Es importante retener solo los caps que no se encuentran cargados en la plataforma de libret de y que además se encuentran vigentes. Al igual que en la solicitud de folios comenzaremos con el proceso desde nuestra plataforma. Para ello volvemos a nuestro mantenedor de folios principales libret y en la opción ubicada en la parte superior derecha seleccionamos el Reobtener CAF. Aquí debemos seleccionar solamente el tipo de documento por el cual deseamos reobtener un, un archivo de folios, en este caso de factura de compra. Hacemos clic en el botón buscar folios sin cargar y se nos va a desplegar una lista con todos los CAP que no han sido cargados en la plataforma con sus respectivas fechas de autorización, es decir, la fecha en que fue solicitado el archivo CAP y seleccionamos solamente los caps que estén vigentes y que no hayan sido utilizado anteriormente. Al reobtener este cap se subirá directamente en el mantenedor de folios que corresponda, ya en este caso de factura de compra electrónica. Ahora voy a proceder a realizar la reobtención del cap 115 que fue solicitado el 1 de diciembre del 2021. Haciendo clic en el botón que se encuentra al lado derecho y luego en la parte superior derecha, perdón, en la parte superior de la pantalla, me indica un mensaje que fue cargado el folio 115 para el tipo documento 46. Vamos a verificar esto ingresando al mantenedor de folios. Vemos el mantenedor de factura de compra en más detalle. Y podemos apreciar de que hemos efectivamente reobtenido satisfactoriamente el folio 115 para la factura de compra electrónica en libre de la siguiente opción corresponde a la reobtención del CAF desde la Plataforma de Impuesto Interno. ¿Ya? Entonces, en la Plataforma de Impuesto Interno, desde la opción Timbraje Electrónico, debemos seleccionar la opción Reobtención de Folios. En esta página debemos ingresar al ROOP de la empresa por la cual vamos a realizar la reobtención de folios y seleccionar el tipo de documento por el cual nosotros vamos a realizar esta reobtención del CAF. Luego de que seleccionamos ruta root de la empresa y seleccionamos el tipo de documento, procedemos a hacer clic en el botón consultar y nuevamente se nos va a desplegar eh, un listado con los archivos CAP que han sido solicitados eh, de factura de compra eh, en impuesto interno. ¿ya? Acá si nos percatamos, hay, hay archivos que yo tengo disponibles para obtener como hay otros que no tengo disponibles para obtener Esto se debe que yo no realicé la solicitud de este archivo CAF, por lo tanto yo no estoy autorizada a reobtener este archivo CAF, ¿ya? Yo solamente me hago cargo y puedo reobtener solamente los CAP que han sido solicitados eh, por mi parte, ¿ya? Entonces, nosotros realizamos la solicitud de folio del de archivo eh, CAF correspondiente al folio 116, en LibreT realizamos la reobtención del folio 115, por lo tanto ahora vamos a proceder a realizar la reobtención del folio 114. ¿ya? Recuerden, siempre hay que reobtener los CAF que se encuentren vigentes eh, y que además no hayan sido utilizados anteriormente en, en otra factura de compra. ¿ya? Para reobtener este archivo CAF debo hacer clic en el botón reobtener. Bueno, acá este, este archivo CAF ha sido anulado anteriormente por lo tanto me aparece este este mensaje informativo ya en este caso una prueba por lo tanto vamos aún así realizar la reobtención de este cap en, un, en una situación normal no se debe reobtener este archivo cap porque ya se encuentra anulado eh, con anterioridad de todas formas igual me permite reobtener eh, el archivo ya el archivo corresponde al folio 114 Yo voy a realizar la solicitud del folio y para descargar el archivo CAF debo hacer clic en el botón que se encuentra aquí habilitado. Como ustedes ven, se acaba de descargar este archivo CAF correspondiente al folio 114 para el tipo documento factura de compra. ¿ya? Ahora debemos volver al mantenedor de folios de factura. Y en este caso, volvemos al mantenedor de folios en general. En la parte superior derecha de la pantalla, accedemos a la opción Subir CAF y podemos seleccionar el tipo de documento, en este caso, este archivo que acabamos de descargar. Y ahí se encuentra seleccionado. Hago clic en Subir archivo CAF y me dice que satisfactoriamente se subió el folio 114 para el tipo de documento 46. De todas formas, ingresamos al mantener de factura de compra y efectivamente se encuentra retenido este archivo desde impuesto interno, este fue el archivo que reobtuvimos desde libre DT y este fue el archivo que obtuvimos en base a la solicitud del CAF desde impuesto interno. ¿Ya? Con esto entonces finalizamos el proceso de la retención de folio desde impuesto interno y desde libre DT. Ahora vamos a dar inicio al tema que tiene relación con lo que es la obtención de folios, en este caso con la opción modificar folio siguiente en el mantenedor de folios en LibreDT. ¿Ya? Para ello entonces debemos encontrarnos en el mantenedor de folios principal de LibreDT y acá vamos a tener dos opciones para modificar el folio siguiente. ¿Ya? ya sea, por ejemplo, en el, en el caso de factura de compra yo puedo ingresar a modificar el folio siguiente editando el mantenedor desde el botón que se encuentra al lado derecho. Esta sería una opción y podemos modificar el folio siguiente directamente en este campo. Ya luego de realizar el cambio del folio siguiente debemos hacer clic en el botón y los cambios se habrán efectuado. Otra opción para cambiar el folio siguiente es ingresar directamente en el mantenedor de folio en este caso de factura de compra y en la parte superior del mantenedor de factura de compra se encuentra la opción modificar mantenedor ya en este caso como habíamos señalado el folio 116 corresponde a una solicitud de CAF sin embargo el 115 corresponde a una reobtención de CAF si por ejemplo en este caso yo deseo emitir una factura de compra pero con el folio 115 corresponde realizar la modificación del folio siguiente. ¿Cómo? Pinchando en esta opción, indicando en este caso que el folio siguiente corresponde al 115 y guardando los datos haciendo clic en el botón Modificar mantenedor de folio. Acá en la parte superior me dice de que el mantenedor de tipo 46 ha sido actualizado. Efectivamente ahora me indica que el siguiente folio corresponde al 115 y si pincho para ver más detalle el mantenedor, efectivamente mi folio siguiente corresponde al 115 y ahora me está indicando de que estoy en uso con este archivo acá. Ya con esto damos por terminado entonces el tema modificar folio siguiente en libre Ahora damos inicio al último tema de este taller correspondiente a la anulación masiva de folios en el servicio de impuesto interno. En caso que existan folios vencidos en su mantenedor de folios, es decir, que superen los 6 meses de autorización, se deben anular. Por eso es que ahora daremos inicio a este último tema. La opción de anulación masiva de folios permite solamente anular los folios que se encuentren sin uso o vencidos. Esta es la, la opción que nosotros más sugerimos al momento de realizar eh, la anulación de folios, ya que esto evita anular folios que hayan sido informados previamente a impuesto interno en algún documento. Ya, para realizar entonces la anulación de folio debemos acceder a impuestos internos y seleccionar la opción anulación masiva de folios. Aquí debemos ingresar el root de la empresa por la cual nosotros vamos a realizar algún, alguna anulación de algún archivo K. En este caso voy a seleccionar factura de compra electrónica. ¿Ya? Existen unos campos al final de la primera parte la cual estos campos sugiero dejarlo en blanco solamente por el motivo que si yo ingreso algún folio inicial o algún folio final, impuesto interno me va a desglosar solamente el rango de folios que yo ponga entre el folio inicial y el folio final. En cambio, si dejo estos camp estos campos en blanco, me va a indicar un listado de todos los archivos CAP que han sido solicitados para factura de compra. Bueno, como bien saben, nosotros recientemente realizamos la solicitud de folios del archivo CAP correspondiente al folio 116. Ya para realizar la anulación se debe señalar el motivo de la anulación. Ya para eso debo hacer clic en seleccionar y acá me va a mostrar un recuadro informativo con la fecha de timbraje, es decir, con la fecha en que yo solicité este archivo CAF, el tipo de documento que yo estoy eh, tratando de anular, eh, quién solicitó el archivo CAF, la cantidad de folios que yo voy a anular del archivo CAF, cuántos han sido anulados previamente y cuántos folios de este archivo CAF han sido recibidos en impuesto interno. ¿ya? En este caso, efectivamente, como el archivo CAF contiene solamente un folio, Acá no va a haber mayor información en estos recuadros ya que no tengo folios que han sido anulados previamente y el folio 116 tampoco ha sido informado previamente de impuestos internos. Por lo tanto, el folio 116 corresponde a un folio que se encuentra sin uso. El motivo de anulación corresponde al motivo por el cual yo voy a estar anulando este folio. Los más comunes son sin uso o también puede ser el motivo vencidos. Esos dos motivos son los más comunes al momento de realizar la anulación de los folios. En este caso, como es un archivo que en verdad todavía se encuentra vigente, no voy a utilizar el motivo vencido, simplemente voy a utilizar el motivo sin uso, ¿ya? Una vez realizado esto, procedo a confirmar esta acción, es decir, a realizar la anulación del folio 116 en impuesto interno haciendo clic en la opción anular folios. Acá me pide confirmar dicha acción, me informa brevemente de que un folio está siendo anulado y que los folios anulados eh, no es una acción reversible, por lo tanto hay que estar bien seguro al momento de hacer clic en la opción aceptar. Ya en este caso yo sí estoy segura de realizar la anulación de este folio porque es un folio que se encuentra sin uso. Ahora, impuesto interno, brevemente, me informa de que la anulación del folio se realizó con éxito en relación a la factura de compra folio 116, ¿ya? Entonces, el folio 116 fue anulado por la persona responsable que allí se señala. Bueno, con esto entonces damos por terminado el tema de anulación masiva de folios en el servicio de puestos internos. En relación a algún tipo de consulta relacionada con el taller visto en este video, pueden abrir un ticket de soporte en soporte.